Segundo Domingo de Adviento El Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo del 1 al 12 En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba Cuando dijo una voz clama en el desierto Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizaran, les dijo, race de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguardan? Hagan ver con obra su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras pueden Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero, y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria ti, a ti Señor, Señor Jesús El Evangelio nos habla de Juan Bautista Él es un hombre que busca porque está insatisfecho de sí mismo y de la sociedad en que vive Es un profeta austero, inquieto, que gritó sus verdades a todos Es un hombre íntegro, oprimido religiosa y políticamente Es un hombre del desierto Él desea la transformación radical de su pueblo y decía, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, conviértanse. Cuando habla de montes, colinas, valles, terreno, escabroso, se refiere a las estructuras de la opresión, de la injusticia, de todo, a todos los invitaba a convertirse si creían que el reino de Dios llegue a nosotros. Pero la conversión implica una disponibilidad radical, la renuncia a sí mismo, Renuncia a toda forma de orgullo y a seguir los impulsos del Espíritu, a volverse a Dios. Solo así podrá dejar que Dios renazca en su corazón. La conversión implica el cambiar de mentalidad y la orientación de la vida. Es revisarnos la escala de valores y quitarnos todo lo que nos separa de Dios y de los demás. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan y Jesús anuncian el reino como lo absoluto, a lo que debemos supeditar todo lo demás. Juan en su predicación sigue la línea de los profetas del Antiguo Testamento. Juan aclara su situación con respecto al Mesías, reafirma su lugar secundario. No merezco, dice él, ni llevarle las sandalias. El bautista no era el Mesías ni la palabra, era la voz que clama. Y añade, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El agua es símbolo de vida, de transformación interior. El agua purifica, lava, destruye da vida. Ser cristiano es como hundirse en el agua para renacer como hombre nuevo con la venida de Cristo. El Espíritu es una fuerza misteriosa e invisible que habla, susurra, a veces la, lo revoluciona todo como sucedió en el día de Pentecostés. El fuego quema, es como el juicio de Dios, que disierne entre lo verdadero y lo falso. El fuego del Espíritu penetra en cada uno de nuestros corazones y lo transforma desde dentro. Es el fuego del amor del Padre, manifestado en el amor de Jesús. Es el fuego que nos hace presente en nosotros al Espíritu de Dios.